Claro, todos ustedes a la pregunta que yo hago dirán, no, ¿protege la Constitución española las inversiones privadas? Pues si, si, si fueran ustedes alumnos míos hipotéticos dirían todos, no. Es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, salvo en un caso, porque el Tribunal Supremo, en el caso de, de las centrales eh, que, que eh, transforman purines, sí que ha dicho, que es un caso muy similar al de las al de la fotovoltaica, al de la, sí, sí que ha dicho que en ese caso eh, la, el cambio normativo que había hecho el gobierno sí que producía un daño que debía ser o bien indemnizado o bien debería ser, eh, digamos, mitigado con una nueva regulación que tuviera un régimen transitorio. Por cierto, regulación que todavía el Ministerio del Ramo no ha dictado y ha llevado ya a la Sala del Tribunal Supremo a requerir que efectivamente que se, que se dicte esa regulación. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado aquí es que en, en el Tribunal Supremo y, y también en el Tribunal Constitucional ha triunfado una idea que se podía resumir en estos términos. Eh, las ayudas que en su día se dieron a las fotovoltaicas y a las renovables en general eran unas ayudas desproporcionadas. Si se hubieran seguido manteniendo, hubieran llevado a la quiebra al Estado, estoy hablando de la idea que ha triunfado, ¿eh? no estoy diciendo que esa idea sea verdad, sino lo que ha triunfado. Y pues el Gobierno se ve obligado a cambiar con urgencia esta legislación y, por tanto, pues el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, ante, ante, ante este, esta magnitud, esa posible quiebra del Estado, pues ha decidido que todo lo que venga del Estado, como decía alguno, tal vez porque sus sueldos también los cobran del Estado, pero pues esto es una maldad que decía un clásico, eh, pues ha decidido que, eh, efectivamente, porque había que mantener el Estado, que es lógico que el Estado somos todos, y, eh, y, y que eh, no había derecho a ninguna indemnización, a ninguna compensación, etc. Eh, yo, en fin, pretendo, aparte de que soy una persona optimista, pretendo también darles un poco de optimismo, yo creo que esta doctrina se va a cambiar. No tengo una bola mágica, no voy a ser magistrado del Tribunal Constitucional, no tengo esa veleidad entre mis muchos vicios, no, no, no está ese, pero yo creo que esta doctrina va a terminar cambiándose, antes o después, porque va contra el sentido común y va contra la Constitución Española, como enseguida voy a desarrollar brevemente. Y además va contra lo que están diciendo tanto otros tribunales constitucionales, en supuestos más o menos similares, incluso supuestos, como es el caso alemán de, de la decimotercera modificación de la ley atómica alemana, en un tema muy importante en Alemania, porque pues saben ustedes que Alemania fue el primer país donde hubo una fuerza política de importancia federal, como fueron los verdes, y de, y, de hecho, los verdes han disminuido porque todos los partidos se han vuelto un poco verdes. O sea, los que eran rojos son rojo-verdes, los que eran azules, en Alemania, el, el movimiento verde, el de la protección del medio ambiente, es determinante. Es, es, es algo que eh, ningún partido se atreve ya a combatir. Pues bien, en esa sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, ...sobre la decismo, tercera ley alemana, donde además una parte de las empresas que reclamaban eran empresas extranjeras... ...empresas suecas, de una Constitución Federal Alemán, ha dicho, hombre, usted legislador puede modificar la legislación... ...y puede incluso suprimir las centrales y, y cerrarlas antes de tiempo, porque es lógico desde el punto de vista de la protección de la salud, de la vida... ...acababa de suceder el accidente de Fukushima... Usted puede hacerlo. Y, además, a mí me parece bien que lo haga, pero, claro, tendrá usted que pagar o compensar aquellas inversiones que esas centrales atómicas habían hecho con vistas a esa prórroga de cuatro o seis años en su vida útil, porque, lógicamente, la Constitución alemana no puede amparar que algo que el propio Estado había, se había comprometido a hacer lo extinga sin ningún tipo de compensación. Si vamos ahora a la reciente eh, resolución, el caso que se llama Acer, no, en el CIADI, en el que ha condenado por primera vez al gobierno de España, y hacemos abstracción de los múltiples eh, en fin, consideraciones sobre si el presidente del gobierno no contestó la carta, si las pruebas… Ha, ha, hacemos abstracción de todo esto y reducimos a una idea lo que el, lo que el caso Acer ...demuestra, pues es algo muy similar a lo que dice el Tribunal Constitucional Federal Alemán... ...con otras palabras, pero muy similar. Es decir, mire usted, usted puede modificar la legislación. Aunque usted se hubiera en su día comprometido a dar unos incentivos... ...usted, Estado español, puede modificar los incentivos. Pero me tiene que demostrar a mí, Tribunal Arbitral... ...que esa modificación de los incentivos no supone un daño desproporcionado, un daño irrazonable. Sí. Y como usted los parámetros que ha tomado de rentabilidad teórica, que no de rentabilidad práctica... ...pues yo no me los creo porque las periciales que se hicieron... De, pues, claramente demostraron que eran unas simples especulaciones teóricas para que la fórmula matemática saliera, que eso fico aquí en fin, cualquier matemático con un ordenador, bueno pues para que, para que salga 13 pues, pues lo, se juntan los factores de una determinada manera de la ecuación pues entonces usted tiene que indemnizar, es muy importante decir que en el caso de Eiser no se indemniza la totalidad de lo que hubieran percibido, sino que lo que se indemniza es lo que el tribunal considera, por, por los medios de prueba que allí se han arbitrado, que es una compensación razonable. Pues bien, estas tesis no hacen sino, digamos, eh, eh, demostrar que algunos teníamos razón cuando sostuvimos, antes de estas sentencias, que el planteamiento... De, eh, del gobierno en materia de las renovables era un planteamiento acertado en el fondo pero equivocado en la forma es decir, si el régimen de ayudas que había a las renovables era un régimen mmm, que había que modificar porque el gobierno consideraba y el legislador, porque no solamente fue el gobierno fueron también las cortes las que aprobaron las que aprobaron la reforma, consideraban que había que reformar que probablemente efectivamente era, era, era prudente modificar, pues eh, puede hacerlo, pero usted tendrá gobierno y legislador que hacerlo sin producir sacrificios desproporcionados o especiales en las personas que, invitadas, invitadas por el Estado, porque los, los, bueno, les ahorro, porque además se lo saben ustedes mejor que yo, entonces, ¿para qué les voy a leer las exposiciones de motivos de los de reales decretos? Vamos, bueno, me podrían dar clase a mí, ¿no? De los de reales decretos 436-2004, 669-2007, esas exposiciones de motivos decían que esas normativas se introducían para que hubiera seguridad jurídica se lo decía, bueno, además fueron normativas que se introdujeron también por la exigencia de los mercados internacionales de dar garantías porque cuando el gobierno de Zapatero pretendía fomentar las energías en un momento determinado no había flujo suficiente de capital y por eso se modificó la normativa para atraer capital ¿Por qué digo que la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo yo es que soy un optimista y creo siempre que el sentido común termina imponiéndose, aunque, aunque a veces cuesta décadas. Y, bueno, y antiguamente costaba guerras, hoy cuesta otro disgusto. ¿no? Pues porque no, no, no se puede ten, tener en pie en una constitución democrática moderna que el Estado pueda infligir un daño a una persona como consecuencia de un cambio normativo y no indemnice ni compense nada. No se trata, y esto tengo que dejarlo claro, no se trata de una garantía del statu quo anterior, que decimos los juristas, porque hablamos en latín, pues, como los médicos, para darnos un cierto aire de importancia. ¿no? Entonces, el statu quo quiere decir que no se trata de mantener la situación anterior, lo que se llamaba, lo que el, todo el mundo conoce, los derechos adquiridos. Esos de los derechos adquiridos, cuando le digan a ustedes los derechos adquiridos, olvídense, porque eso no existe. Y derecho adquirido no hay ninguno en el mundo público. ¿Por qué? Pues porque es lógico que cada gobierno, cada legislación pueda cambiar. Y eso es inevitable. No se trata, por tanto, de una garantía del statu quo. No se trata de si es retroactiva o no la norma, que es una discusión como cuántos granos tiene un montón. Tres mil millones, un montón, cuántos granos. Pues esto es lo mismo. Se trata de que cuando el Estado modifica la norma, una norma que ha invitado a los inversores privados a invertir, pues si el Estado cambia la norma, afectando al principio de seguridad jurídica, como es natural, tendrá que compensar, tendrá que dar una compensación. Compensación que, como mínimo, tiene que ser la que suponga que esa persona no sufra un daño, un daño no no un lucro cesante, una disminución que es admisible, sino un daño superior, es decir, no solamente es que gana menos de lo que tenía previsto, sino que encima tiene unos daños que le pueden llevar, como lo ha llevado algunas familias, efectivamente a la ruina, porque se ha unido el cambio normativo con unos contratos financieros o de préstamo hechos en su día al amparo de aquella legislación, que naturalmente ahora, pues el, ese inversor privado no está en condiciones de, de devolver. Como ven, yo ya les he dicho que la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional va contra el sentido común y será modificada. Estoy seguro que va a ser modificada en su día. Porque además se produce algo que en la opinión pública española no se ha puesto suficientemente de relieve. Y es que dentro de la Unión Europea, en un mismo país, dos personas tengan un tratamiento jurídico diferente según que siendo extranjeros puedan acudir a un tribunal arbitral o siendo españolas acudan a un tribunal español. Esta cuestión, que políticamente es muy sugestiva, se debería poner... Ahora se llama esto poner en valor, no sé por qué, sería poner de relieve, es como se dice en castellano, no en valor, que es una cosa de los economistas anglosajones. Porque es insostenible a largo plazo que dos personas en la misma situación tengan un tratamiento jurídico diferente exclusivamente por el color de su nacionalidad. O si forman parte de un fondo internacional o de una persona jurídica interpuesta internacional, aunque los accionistas sean españoles… Qué puede acudir al CIADI y otro no. Naturalmente esta conclusión, siendo yo jurista y no político, afortunadamente, por lo que he visto antes, cualquier veleidad mía política ha desaparecido después de, de, de la situación que, eh, que hemos vivido, que no es la primera que vivo, por cierto, con, eh, con, en, con, con Ampier. No sé, de, debe ser porque son energías efectivamente fotovoltaicas, pero probable. Pero digo que, como soy jurista, pues, hombre, yo tengo la obligación de explicarles por qué, en mi criterio, cosa que hice antes de esta sentencia, por cierto, en, en un libro publicado por Ampier, que llamé, irónicamente, cuidado con el legislador, lo puse en latín, puse cabe legislator", en como en Pompeya, en la, en las, todavía se conservan, los que hayan usado, este, cabe canem, cuidado con el perro, ya se decía allí en Pompeya, pues aquí… Pues yo le puse a mi artículo esto, digo, hombre, es que la, la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, muchos de ellos, en fin, todos ellos grandes juristas, muchos eh, a los que conozco personalmente y respeto muchísimo, pero bueno, creo que están equivocados en esta cuestión. ¿no? ¿Por qué? Pues porque sencillamente, en términos jurídicos, no se puede sostener la idea de que un ciudadano o un inversor privado tiene que saber, que cuando el Estado español le dice que le va a dar una inversión, él tiene que saber que lo que le está diciendo es mentira. Que el estándar de diligencia consiste en que cuando le dice el Estado oiga, le voy a hacer una inversión, él tiene que pensar, no, no, yo ya sé que el Estado puede cambiar. Y entonces, a esto se le llama riesgo regulatorio. Lo cual es una contradicción, contradictio in terminis. ¿Por qué? Porque la regla, pues regulatorio viene de regla, regla es norma, norma es derecho, es lo contrario al riesgo. Nos dotamos de normas para no tener riesgos. Si yo corro un riesgo, es porque no hay una norma, o porque hay una norma que me dice qué riesgo debo cobre, correr, por ejemplo, el contrato de seguro. Yo hago un seguro para limitar mi riesgo el Estado aplica leyes para encauzar el riesgo. Si yo contrato con la administración y hay un maremoto, pues yo ya sé que es la administración la que responde y no yo contratista de obra porque hay una ley que dice oiga, no, en los casos extraordinarios de fuerza mayor, ese riesgo lo corro. Por tanto, un Estado se dota de normas para que no haya riesgo. Si no, todos seríamos del partido ácrata. O sea, es es una contradicción. El riesgo regulatorio es una doctrina económica lógica, que quiere decir que un empresario razonable tiene que tener en cuenta el cambio normativo, normal. Si yo voy a invertir en, en Luanda-Burundi, pues tendré que tener en cuenta la situación del Estado, en fin, si aquello... Pero hacer de ese concepto económico un concepto jurídico es un error como, en términos muy, muy, muy creo que... Contundentes, dije en el artículo este. Por tanto, oiga usted, el riesgo regulatorio no es compatible con un Estado de Derecho para limitar, para limitar la, la seguridad jurídica y las indemnizaciones que se vendan. Segunda razón por la que no estoy de acuerdo ni con la doctrina del Tribunal Supremo ni con la doctrina del Tribunal Constitucional. Oh, es muy elemental. El derecho de propiedad privada de la Constitución Española, artículo 33, garantiza frente al Estado las expropiaciones, pero no solo las expropiaciones, sino también aquellos daños desproporcionados producto de la acción del Estado. Es lógico que yo tenga que asumir como ciudadano ciertos riesgos generales. Esto es normal. Puede cambiar la ley de seguros, puede cambiar el código penal, pueden cambiar las circunstancias. Pero si el propio Estado me ha invitado a hacer unas inversiones y luego modifica legítimamente la ley, tendrá que compensarme. Insisto, no en la expectativa que yo tenía de las inversiones, que es donde yo creo que incluso el propio CIADI va por ahí, pero sí que me tendrá que haber una compensación económica o una compensación transitoria. Es decir, vamos a analizar su inversión real, no estandarizada, sino real. Vamos a ver usted qué costes medios de financiación puede haber tenido, puede haber casos en que no se tengan en cuenta los costes reales, puede haber casos también de abusos, por otra parte, es decir, que esto, es todo como todo, en fin, hay, hay situaciones. Y vamos a ver si este cambio normativo a usted le produce un daño, pues o una de dos, o yo le compenso económicamente, o transitoriamente, en cinco años, ocho años, le mantengo un régimen que por lo menos permita por lo menos permita la amortización de la inversión sin pérdidas. Estoy hablando términos globales que habría que matizar en cada caso concreto. Que es por donde va el CIADI y, y va todo el mundo, y va al Tribunal Constitucional, y modestamente yo había adelantado en mi, en mi trabajo. ¿Por qué? Pues porque el artículo 9.3 de la Constitución Española protege la seguridad jurídica y el artículo 33 el derecho a la propiedad privada y a la herencia. En un régimen socialista, pues socialista marxista me refiero, el, el auténtico, no, no estos, grams, estos nuevos gramscianos, que hay, ahora hay una especie como de nueva, no, sino el, el auténtico, pues, evidentemente, nadie tiene oye, le cambian y tal, le expropian por el bien del proletariado, que es el bien común, porque la, la clase proletaria, para alcanzar la felicidad, pues, de vez en cuando tiene que amortizar, no ya inversiones, sino algunos desgraciados que se ponen en el camino de la historia. Pero en un régimen democrático, en un Estado, vamos a decirlo como dice la Constitución Española, en un Estado social y democrático de derecho, económicamente basado, en la economía social de mercado, pero también en la propiedad privada, el Estado no me puede infligir un daño desproporcionado respecto de una inversión a la que él me ha invitado. La cosa distinta es si yo hago una inversión libre y cambia la normativa. Esto, claro, hay que, es muy diferente. Si cambia la normativa, pues mala suerte. Podía haber cambiado a su favor, oiga, yo he decidido invertir ahora en, en, en una tecnología, bueno, resulta que cambia la normativa, pues es una decisión libre de mercado. Unos se benefician y otros y otros quiebran. No es que aquí es el propio Estado el que ha invitado, y ha invitado porque decía querer alcanzar esos objetivos. En función de las directivas europeas que, por ejemplo, leo, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 1 de julio de 2014. Garantizar el correcto, objetivo, dice el Tribunal, garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas nacionales de apoyo a fin de mantener la confianza de los inversores. Palabra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no palabra mía. Bueno, pues... Si el propio Estado decidió en su día, equivocada o acertadamente, ahora no entro en eso, yo creo que fue acertado los objetivos y quizá diseñó mal el sistema. Bien, pero lo cierto es que arrastró a una serie de familias e inversiones a, a invertir, pues por lo menos tendrá que compensarle las pérdidas. No hablamos de garantizarle la remuneración que en su día se le ofrecía. estamos hablando de garantizar esto. Y por qué, creo finalmente, por qué creo finalmente que, pese a que algunos piensan que esto se le va a poder en el 18 y luego cambiar en el 20, etcétera, modificar, pues creo que se está generando ya un estado de opinión jurídica, que es en el que modestamente yo puedo contribuir, a que esta doctrina es en realidad una doctrina muy antigua, porque es la doctrina de la razón de Estado. Es la doctrina de la razón de Estado. Pero claro, es que la razón de Estado la suprimimos cuando en Europa generamos la idea de Estado de Derecho. Estado de Derecho se opone a razón de Estado. No, a, no confundir con democracia, porque puede haber una democracia autoritaria que no sea. De hecho, algunos... Van por ese camino. Es decir, el gobierno del pueblo puede ser autoritario. Es que hay una confusión. ¿no? Es que este régimen es democrático. Bueno, puede ser democrático y ser autoritario. Hablamos de Estado de Derecho porque no solamente hay mayorías parlamentarias, sino hay unas garantías mínimas, entre otras de las libertades económicas. Y yo pienso que a largo plazo, a medio plazo, eh, no se va a poder sostener esta doctrina. Es más, pienso. Que si en España, en su día, se hubiera articulado, como hay en otros países, un verdadero derecho de propiedad como derecho fundamental, que en España no es un derecho fundamental de rango, primero, porque no se puede acudir al Tribunal Constitucional. Si alguno de los asuntos de las renovables hubiera llegado al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo de un pequeño propietario donde hubiera expuesto al Tribunal… «Mire, estos son mis números». Porque, porque las doctrinas jurídicas, más allá de la especulación teórica, sirven para resolver problemas reales. Y los jueces dictan sentencias en función de problemas reales. Lo que se planteaba al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, era una pregunta en abstracto. ¿Es ilegítimo el cambio? No, la confianza legítima, el riesgo. Pero si al Tribunal Constitucional se le hubiera planteado el caso concreto, hay que tener en cuenta que hubo dos votos discrepantes en el Tribunal Supremo de la sentencia y no pudieron salir adelante porque el Tribunal Constitucional había rechazado, entre otros, el recurso de la región de Murcia, pues si se le hubiera dado oportunidad, si el sistema español fuera un sistema más tutel, tutelar de la propiedad privada, que en España ha tenido muy mala prensa la propiedad privada. En fin, los que somos más mayores sabemos que en el proceso de elaboración de la Constitución pues siempre se le trató... Eh, incluso desde los dos lados desde el lado de los antiguos franquistas porque el franquismo había sido históricamente muy intervencionista en la propiedad y desde el lado de la izquierda de entonces porque pues hombre se consideraba que eso, que los derechos importantes eran reunión manifestación etcétera pero que la propiedad no era realmente era bueno un terrible derecho un derecho de, de, de, de segunda de segunda condición si yo estoy seguro que si el tribunal hubiera tenido esa oportunidad de ver en un caso concreto los, las, eh, las inversiones practicadas y los daños causados, probablemente la jurisprudencia hubiera sido distinta. como ha sido distinto en Alemania? Porque en Alemania el, el, el asunto que ha dado lugar a la inconstitucionalidad de, de, la, de la ley atómica ha sido un asunto en el que directamente frente a la ley las empresas han recurrido en amparo diciéndole que yo había suscrito unos convenios, resulta que yo he hecho estas inversiones y ahora me dicen que cierre la central Cuatro años antes. Pues muy bien, pues, paguemos usted, ¿no? paguemos usted, por lo menos las inversiones que no puedo amortizar. Yo creo no me puedo extender más porque esto sería cuestión de una conferencia mucho más larga. Que hay incluso otros argumentos que no tengo tiempo aquí de exponer de nivel internacional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales que más que no sé. Cuando, pero antes o después, yo creo que va a producir una inflexión en esta jurisprudencia que solo se explica porque el Gobierno ha sido capaz de transmitir a los tribunales que había una situación de excepción económica que justificaba acudir, en definitiva, a la vieja razón de Estado. Muchas gracias.